Hola, todo, hola a todos, llegamos en Villavicencio, la capital del meta, en Colombia, obviamente, y vamos a visitar el Parque Central. Buenas tardes. Yo quiero el Parque eh, Central donde queda, el Parque Central. ¿Este es de Llanero? Yo, sí. Yo soy prácticamente Llanero. Sí, es verdad que ustedes los Llaneros comen mucha carne rica. Sí, carne la mamona le gusta sí, mucho sí, y usted sabe bailar el guarapo. ¿Un poquito? Ah, listo. ¿Algo sí, me que Sí. ¿De norteamericano? Sí. No. ¿De qué país soy? Sí. No, Estados Unidos no. no. ¿De Europa? De Europa. ¿Qué ¿De país? Holanda. No. ¿Atro? No. Eh, Francia. Francia. Sí. Muy bien, Sí, es, es tu país. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, bueno, bueno! Gracias. Estamos en Vicencio. Vamos para el parque central. A ver cómo se ve el parque de Villao. Bueno, Villao es una ciudad de 500 mil habitantes. Eh, con tiempo bien caliente. Hace En general, 28 grados, 27, 26. Bueno, hoy está como nublado, entonces no tengo tanto calor. Y entonces es la capital Meta, con 500 mil habitantes, no es tan grande, pero tiene igual como 7 centros comerciales, lo que me han dicho. Y, y entonces es la, la tierra de los llaneros, donde hay mucho ganado, hay mucha gente a veces con sombreros que, que van a atrapar a las vaquitas. Pero bueno, en el centro obviamente no se va a ver tanto eso, intentaremos ver pueblos más adelante de, del Meta. Uh, bueno hay muchos pueblos para visitar pero no podré ir a todos me hablaron de Puerto Rico, de Restrepo me hablaron de Acacias me hablaron de muchos pueblos pero vamos en Villao y miramos cómo está la plaza central de Linda y ay, llegué al mal momento está en rojo pero aquí podemos ya ver más o menos la plaza central que está detrás de mí Entonces, vamos a ver de más cerca a ver cómo se ve eh, aquí entonces hay gente viste muy, muy llanera, como el señor que está aquí, que viene, está muy llanero. Sí, tiene la ropa del llano, así es. Entonces ya podemos cruzar. Buenas tardes señor, ¿usted es llanero? No, aquí es el... el doctor este ¿No? Ah, ah bueno, Mama. que pasen buen día. ¡Mango, mango, mango! Gracias. Bueno, aquí se vende mango, se vende muchas frutas. Si pasa? me muestra algo el señor. El alcalde. Ese es el alcalde de Villavicencio. Ah bueno, aquí tenemos todo el alcalde de Villao la aquí el señor lo conocemos. Ah, ¿esto? Sí, <ríe> gracias. Bueno, intentamos pasar para ver la plaza. A ver, a ver. Bueno, pasemos antes de que me maten los carros. Ya, llegamos a la plaza central de Villavicencio. O se llama también Villao. Más chiquito decir Villao que Villavicencio. Eh, o a veces dice Villavó, no sé, y entonces vamos a ver la iglesia de Villavó, cómo se ve la iglesia, que está justo atrás la iglesia, se ve chévere la iglesia. vamos a ver la de más cerca, eh, aquí también está un letrero que dice Villavicencio, vamos a ver que tiene muchos colores y hay muchos juegos para los niños, este Villavicencio es muy animado. Bueno, en general todos los pueblos colombianos son muy animados, entonces aquí creo que es la iglesia, no sé cómo se llamará, bueno la, la plaza se llama Plaza Central, no es Parque Bolívar como en muchas ciudades de Colombia, entonces no sé cómo se llama en la ciudad, voy a preguntar a la gente, buenas tardes, qué pena, ¿cómo se llama esa iglesia? Nuestra Señora, venga a llegar, ay Esa es la catedral? Nuestra Señora la, la Paz. Nuestra Señora de la Paz. Sí, y gracias de ¿No? dormir, Dolores de Hinto. ¿Ustedes de Villavicencio? No. ¿Ustedes de Villavicencio? Eh, Don Artenero. Sí, claro, hombre. Pero... ¿Es verdad que los llaneros comen mucha carne? Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y ustedes bailan el el forró, forró, forró, majaja y con <tose> ¿Pero lo baila? ¿Cómo? ¿Usted baila joropo? Eh, ¿Cómo no? ¿Sí? Ah, ¿Y es chévere? Eh, bueno, sí, lógico. Ah, Tenemos no, que, es que aprender. Es el símbolo del llano. Es el símbolo del llano. Sí, porque se pues, ¿sí? conoce como caballo X, creo que es el símbolo del llanero. ¿Sí? ¿Y a usted le gusta la música llanera? A mí me gusta... Sí. Conoce la que dice quisiera ser en, su vi en tu vida? Sí, es, es, es el cantante. Quisiera ser en tu vida, una luz... Noche... Luis Hilda, bueno, sí, está casi chévere. Bueno, señor, muchas gracias. Entonces aquí está el letrero que dice Villavicencio, vamos bien, a verlo más bien, cerca. Bien. Incluso aquí ya hay ganado, de verdad, cierto, ¿no? Vale, bien, vale, vale, vale. Entonces aquí está el ganadito falso. Pero vamos a ver entonces el letrero y la iglesia de más cerca. Y uy ya, empezó a hacer calor, yo dije que no hacía tanta calor hoy porque estaba nublado. Y aquí está todo el letrero que dice Villao para que crean, que me crean que estoy en Villao y no crean que estoy mintiendo <risa> aquí está la prueba entonces ya, aquí está el parque central bueno, nadie está bailando guarapo para enseñarme pero algún día lo aprendo y lo hago un video mostrándoles mis talentos de bailarín bueno, veamos otras partes de Villao que no solo es el centro bueno, no pude aguantar y me compré un raspado que Venden de todo, con frutas y todo. Entonces me toco comprar eso porque el calor ya. A ver, vamos a probar. No sale ni mierda por el pitillo, entonces toca con el. Bueno, va a ser incómodo, pero. Ah, sí, mira. ah. me toco con la cuchara. Mm, está muy rico. Bueno, me dejan comer eso y miramos otras partes. Hasta luego. Llegamos a la plaza central de Villao, de noche, para ver las luces, que son muchas luces aquí y de día pues es muy diferente obviamente a, a la noche y felizmente puedo sacar el celular sin que sea tan peligroso, entonces aquí se ven todas las luces de Villao, se muy grandes luces y también tiene la iglesia con luces en el fondo, Aquí no sé si se ve más o menos la iglesia al fondo Pero se ve muy chévere Y uno puede tocar las decoraciones Fácilmente Que están como colgadas Así. Y a ver quién saca Meta El nombre del departamento obviamente De, de Villavicencio Esto ve todo chévere Entonces, Voy a ver también el árbol de Navidad A ver cómo se ve acercándose, hay como mucho ruido, todavía hay mucha gente que viene aquí a disfrutar de las vacaciones, me imagino que mucha gente de Bogotá viajó porque está, todos de vacaciones hay animalitos y aquí se ve el árbol bastante grande y muchas iluminaciones Llegamos también a un centro comercial que se llama la primavera en Villao, que se ve chévere la entrada, todavía está el árbol de Navidad, ya casi es el 6 de Reyes cuando estoy grabando. Y chévere porque también hay como mucho, mucha naturaleza en Villao. Aquí vemos una cascada Y vamos a ver entonces qué hay dentro de este centro comercial y ver las tiendas. Aquí está el pesebre del centro comercial, está muy chévere, y el árbol que vemos aquí, que debe ser bacano de noche pero ahora es de día. Y entonces si la entrada del Centro Comercial es bastante lujosa. Y otra vez es naturales, no sé si es de verdad, creo que sí, sí, sí. flores de verdad. Ah y hay peces pues, grandes allá que vamos a ver, enormes eh, por acá bien grandes. Y aquí entonces otra vez el centro Mercer con sus decoraciones de Navidad. Bueno, aunque lastimosamente Navidad ya se va a acabar, bueno, se acabó cuando grabé ahora, pero se va a acabar los 6 de, de Reyes y todo se va a quitar y no habrá más decoraciones, lloremos, estoy en todo su lado, ¿no? Bueno, veamos más partes de Villao. No hay nadie. Vamos para este lado. No, no estoy en la selva, estoy todavía en el centro comercial de la primavera, que parece todo con mucha naturaleza. Este puente está chévere para ver todas esas flores y estos ríos. De noche, lo chévere de Villado es que todavía hay muchos caminos para contemplar luces que son chéveres. Hubo un camino de por ahí un kilómetro donde hay muchas, muchas luces. Dice bastante bacano y hay muchas representaciones: a veces de Disney, a veces osos polares, a veces trenes como aquí. O sea, hay muchas representaciones, incluso como decía de Disney, porque está. Algo de la bella de la Bestia, eh, bueno, hay muchas decoraciones que de noche se echaré y felizmente que todavía hay mucha gente que camina porque estamos como las 8 de la noche, 9 y, y todavía no está tan solo por aquí. Entonces, para la Navidad de estuvo redecorado. ya que estamos en el llano pues a comer llanero aquí está la sede de la llanerita vamos a ver cómo está la, la carne allá que se ve bien, bien rica desde afuera por lo menos de toda la, la carnecita y vamos a probarla a ver qué tal es la carne original del llano y ver qué tipo de carne son más o menos bueno vamos a probar aquí tenemos falda tenemos punta de pecho y lomo de cerdo vamos a probar primero el lomo muy rico, no sé cómo hacen los usuarios por no comer cerdo. Es muy rico. Aquí tenemos la falda, la falda porque es como la cadera de la vaca, creo. Muy rico. Y la última, la punta, súper rica también. Las puntajadas son muy ricas: masa y papa, chuca. Entonces voy a terminar de comer eso. Pero la carne llanera es lo mejor del mundo Ahora vamos a un pueblo me que se llama vida. La Juncia En el carro a a bien, bien, a a bien. Bien. Y vamos a ver cómo son los me pueblos me en parte del parte llano de Que son muchos Y ahora vamos a ver lo que río. se llama La Juncia Y pues no, nunca he ido a pueblos así de tan, tan chiquitos, chiquitos. De llaneros Tengo que averiguar si todavía hay... Bueno, el pueblo es que hay muchos ríos naturales Obviamente se puede bañar, pero no me bañaré que no traje la ropa Y... De mucha la naturaleza y chévere Pero... No sé cómo será el agua de fría o no, pero no, no me atreveré a bañarme Y chévere porque el agua pasa por la carretera Entonces, eso es el... pueblito vamos a ver la plaza principal también del pueblo Mierda me te con esos zapatos y llegamos a la iglesia del pueblito, pero es un chiquita y cerradita, así que no hay mucho para visitar de la iglesia. Bueno, y la plaza central está aquí, no es tan grande. El instrumento está cerrado, hubiéramos orado por ustedes, pecadores.